En España, 4,3 millones de personas se encuentran en situación de pobreza severa. Se define a las personas que están en pobreza severa como aquellas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de renta nacional. Esto es, aquellas personas que subsisten con ingresos inferiores a 500 euros mensuales para hogares de una persona, o con 1.050 euros mensuales para hogares de dos adultos y dos menores. ¿Qué significa en términos concretos vivir en situación de pobreza severa en España? En 2019, la renta media por persona anual de las personas en pobreza severa es de 2.353 euros y la de aquellas que no lo están es de 12.662 euros, es decir, 5,4 veces más. Una de las causas más importantes de la pobreza y de la pobreza severa es no disponer de empleo. Sin embargo, disponer de uno cuya contraprestación económica es insuficiente para que la persona que trabaja y su familia puedan satisfacer sus necesidades básicas es muy grave. En 2019 había un millón de personas que tenían empleo, y que al mismo tiempo estaban en pobreza severa. La pobreza severa representa el eslabón más débil y desconocido de la sociedad española, que solo se resolverá trabajando colectivamente.